Yo soy el rap, el verdadero bandillero, bandillero como el, mañero, el mejor de los primeros Gato si te mete conmigo, alto que te rompo bien el agujero De ver a culero, en esto sigo y por nada me desespero Cantando para el barrio de entero La calle se volvió mi compañero desde cero Caminando tranqui y no flachar de pistolero Me gusta andar como un pietero Y hacer lo que yo quiero Porque también soy callejero y parrandero En esto no soy el segundo ni tercero Le soy cinero, no soy como un barrero. Yo hago lo mío disfrutando de la vida Representando el barrio, fumachando porro, tomando un vino tinto, con el estilo titito llego al infinito, por cada distrito sigo y pico, A varios playeros lo he dejado chiquitito. Siempre me la rifo con toda la vagancia, consumiendo mucha sustancia. En el barrio así yo sigo, digo que ni en tu pinche sueño vas a poder conmigo. Vengo a demostrarte lo que tengo para que vea que aquí fácil me mantengo. Soy el mejor MC de Sausa Chaco. Faso sopaco, cara de sopa Excepto los piratas de este barco. Son sacos, sacos de mi bolsillo, otro caño, pa' calmar el Después afunto que pa' la chingada, recata gilada, pa' mandar todo en la fregada Yo soy mi Rap. Rapper, pibe rapper puro noreo Levantando el paño rojo, quemando de desde bien pequeño Toda la mierda aprendí de la risueño, con un par de malandros me junto Se los hago recorta, de sus amenazas no me asunto, y punto, punto, punto. Ya. Yeah, yeah. Desde Southampton a un hasta el final Ya se la sabe, la sabe 2-0-2-1 One for record CRTC Producciones Me aprone Jajajaja Obre Obre Obre Obre Ya llegó el fin de semana Y se activa la parranda Para toda mi banda Sale este cupia pa' bailar